Hola, cómo están gente de YouTube? Estamos aquí un nuevo video para este canal. Eh, vamos a hacer una video reacción al nuevo trailer que ha sacado eh, de la Comic Con, ¿no? Que fue hace al viernes creo, que justo antes también me acaba de enterar esto y bueno, si no ha pasado por mi Twitter ve que pues tiene varias cosas que acá lo voy a mostrar. Y bueno, es una nueva película de Dragon Ball Super llamado Super Hero. El título no hice mucho, pero bueno. Ha salido algo, un teaser, un trailer, no, no es de la película nueva que saldrá en 2022. Que si sí estuve al tanto, cada información, cada rumor, pero bueno, no lo tomaba eh, muy en cuenta, le echaba un vistazo y ya está, nomás. ¿No si quieren, bueno, pase mi Twitter que ahí me escuchado varias cosas y bueno, ahí. Ese que, bueno, puse en comunidad si por la duda le interesaba que haga, que sea un vídeo corto al menos esto. Y bueno, si sí, algo pasa que a uno los cuatro gastos locos, bueno si le interesa que la o que comente de esto y bueno sin más preámbulos vamos a ver esto duda solo 20 segundos un poco más pero ok a ver qué se trata de esto y mostrarán algo o no sé pero bueno no hay ya que es ok un poco Ok, hasta ahí nomás. Bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Dale. <risa> ok, vamos a comentar qué es esto. Tampoco voy a hacer esta rata, ¿no? En tampoco quiero tampoco el video. A ver. Ok. Esos rumores de que la animación iba a ser como el CGI parece que fue en verdad. Ok, pero, no, a este Goku no se ve nada mal, eh. Es ve medio de videojuego, pero, no ah, está bien. Ok, para los 2022. Ok, no mucho que comentar y también eligió el, el título, que tampoco dice nada. Super, super leve, ¿eh? no sé qué, Tengo algo que ver con como menos no tengo no tengo ni idea de que se va a tratar no, no hay ser ok ok acá hay por lo menos el twitter a ver porque ahora acá está quiero algunos detalles que también pasaron la gente involucrada a ver de algunos artes que salieron acá de algunos personajes que posiblemente aparecieron de la película acá hay un arte de, de picolo con brazos morado, el eh, talón amarillo y con otros zapatos ¿Sí? Eso es lo... eh, tampoco es, son muy pocos detalles ¿no? lo que lo he rediseñado que lo rediseño, ¿no? okay, acá está sin capa y ok, acá hay una de pan que no sabía primero quién era esta, pero sí, a si es de goh y... Que por lo menos acá, por lo menos crecerán Ya parecía que se estaba pasando los ciencias, que personajes personaje que nunca crecía, ¿no? <ríe> Así que, ok Y acá hay una y bueno También había otro personaje que, la verdad, no sé qué es ¿Quién es? Pero a ver, espera, está? Creo que lo busco? Eh, bueno, no, pero si lo dije. Acá está No sé quién es este. De capa roja y capa azul el otro. No, no sé quién es. O Se algún un nuevo personaje obviamente de la película, pero. Bueno, el diseño me da igual, no lo no sé. <risa> no tengo ni idea. Bueno, tampoco. El manga en Granola tampoco me... me sorprendió el diseño, así que no sé qué esperar y bueno muchos eh, querían o pensaban que iba a ser este de, de, la, de la animación de la película de Super pero este pequeño corto que se lanzó hace un mes creo no es un elemento de todo no sé no estoy muy seguro de eso vamos a ver este o mejor a la vez ver Haría como la pantalla mejor así voy a copiar a ver qué es este. Pero se puede hacer que hace más Este no sé si se trata de algo de la película pero parece raro Se no sé si tiene algo que ver o.. No estoy muy seguro de.. No dará no, no, ni idea, así que bueno. Ah cierto, la, la. que me acordé a ver. La animación esta de la nueva que va a salir, esta mezcla de CGI con anime, o sé, no sé cómo llamarlo en de CGI, que es muy parecida al del opening de, de Dragon Ball Major del videojuego. O nunca lo he jugado, no sé si es para móviles o para.. No lo tengo no, no, no, no juego ya hace bastante que no juego juegos, aunque. Acá busco el, el open y y a ver. Que esto es una comparación dice que se parece mucho. Acá está, así que vamos a ver. Ok. Me oh. bien, Es bastante oh. parecido. No, demasiado parecido, eh. A ver cómo... Esta es por lo menos una pista de cómo se veía la película, ¿verdad? a ver. Ok. Qué okay, me gusta cómo se ve. Uh. ok si sí, esta de Dragon Ball Legends bueno lo, lo ya dije no que bueno lo que ya a mostrarles que esta animación si sí se parece bastante porque se basa en esta para de, la que va a salir en la película ¿eh? así que bueno bien a alguno capaz no, no le guste pero que no se resto como capaz no, no le guste como veo algunos tweets que eh, hay que esperar algo mejor lo no que sé La calle fanar de pan de la nueva que va a aparecer Ok y eso creo que es todo por lo menos se eh, vamos a esperar a que salga por lo menos un verdadero trailer porque acá solo mostraban un poco cómo sería la nueva animación y el, y el logo pero eh, ok, por lo menos está, está interesante llevamos súper la película de honores y obviamente me, me encanta la, la ver por lo menos unas cuantas veces al año pero eh, por lo menos esa, digo esa está, está muy buena esa película que está saliendo ahora que bueno, vamos a esperar hasta el año siguiente y bueno vamos a esperar a ver hasta los meses o a final de año no se sé cuando saldrá un, un trailer ahí vemos un poco más detalle de la película pero bueno eso es por lo menos lo que mostré y por lo menos lo, lo que puedes saber ¿no? de esta nueva película y bueno si por lo menos bueno algunos que ya que sepan que opino esto ¿no? así que por lo menos si está ah, está bien la está bien, está bien, está bien, a ver cómo se verá el movimiento y en la historia obviamente la ¿no? verdad es que se tratará la historia porque no se sabe mucho aparte de los diseños de los personajes y y el nuevo personaje que aparecerá que no tengo no tengo muy idea que es aunque algunos capaz de mostrar una imagen que se parece a otro personaje de Dragon Ball molde también está bien el saja no lo no tengo muy claro como se llama pero más o menos dije que se parece un poco a ese así que bueno hay que hablar de en la edición ese como lo hice pero bueno por eh, lo menos está diciendo que bueno cuando salga el año que viene en ¿no? 2022 y bueno mucho no pido mi opinión así que bueno este es el, este es el video de hoy Espero que por lo menos te haya gustado, te haya entretenido un poco. Y bueno si le si gusta el video puedes darle una me gusta, puedes compartir el video con tus amigos, suscribirte a este canal, así hago más videos como este. Bueno, a esperar el trailer algo que reaccionar algo bien, no sé, de Marvel o de. bueno de Spiderman, pero no ha salido nada. Así que así como este póster que están exhibiendo en cine. Es Estados Unidos que obviamente no, no tiene ni puta idea que se va a la película, así que yo no estoy muy seguro que se a en el multiverso. Yo te parece más un de ¿eh? este póster. <ríe> y bueno, no sabe de que sea lo no hay ninguna información aparte de los juguetes del Spider-Man de el Mago, la gente, ¿no? Bueno, eso bueno, lo vemos, vamos a encontrar en unos meses, yo que sé. Y bueno, creo que eh, lo dejaremos atacado, espero haber así rápido, así subirlo hoy. Y ok, eso es todo, eso es todo gente. Si te gustó, dale a los compartir con sus amigos suscribirte a este canal, seguirme si en redes sociales, tanto como Facebook, en Twitter también, y bueno, en mi Instagram igual. Eso es todo, soy su último, hay chavales. poder corre hasta mis huevos